Días. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más en esta, vuestra casa, la Casa de los Empresarios de, de Valladolid, hoy con un tema yo creo que realmente interesante que es la importancia del deporte de la, en la economía, de lo que yo no voy a hablar mucho porque desde luego tenemos personas que nos van a hablar muchísimo más de, de, de todo el impacto positivo que tiene el, el deporte en nuestra, en nuestra economía. Agradecer a, a Banca que está también con nosotros y que colabora también y ha, y ha permitido que podamos hoy estar aquí con todos vosotros organizando esta, esta jornada. Eh, el deporte desde luego es algo que, que forma parte de nuestras vidas, yo creo que desde que somos muy, muy, muy pequeños y, y tanto practicándolo como disfrutando en muchos casos como, como espectadores. Pero es que además de lo que es la práctica deportiva, en la cual podemos estar en estas dos eh, líneas, en nuestra vida privada, es eh, muy importante el impacto que tiene en el tejido empresarial y que en muchos casos pues tampoco se, se, se pone en valor de manera eh, que consideramos en muchos casos eh, apropiada y por eso desde luego es la jornada de hoy porque queremos realmente que se visibilice todo ese impacto positivo que tiene todo lo que tiene que ver eh, con el deporte en lo que es la, la economía, en este caso, de, en la economía de, de Valladolid. Para ello, bueno, eh, desde lo que es la, la comisión de economía de esta casa, en la cual bueno, pues, eh, hay que agradecer también al presidente a, que está aquí con nosotros, a Juan Carlos de, de Margarida, que, que ha trabajado un poco en hacer este análisis y organizar esta jornada hoy para ver el, este impacto tan positivo que tiene el, el deporte, en todo lo que tiene que ver con la, con la economía. Y agradecer especialmente a, a todas las personas que van a estar con, con nosotros y que desde luego van a poder hablar mucho mejor de este tema que yo, a Alberto Bustos, concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, a David Espinar, consejero y director de presidencia del Real Valladolid Club de Fútbol. Alejandro García, presidente del Real Valladolid de Baloncesto. Ángel Peña, presidente de la Asociación de Profesionales y Empresarios Deportivos de Valladolid. Y Antonio Gutiérrez, director de Buen Gobierno, Integridad y Transparencia de la UMC. Eh, sin más, eh, Juan Carlos, explica un poquito de qué va a ir un poquito más, ese impacto tan positivo de la economía, del deporte en la economía. Bien, muchas gracias en primer lugar a la COE por organizar este tema a través de la Comisión de Economía. No sé si se me está viendo bien. Si está. bien eh, la idea fundamental es eh, que el deporte mueve, es, un, es una actividad de pasión, mueve en montañas y evidentemente tenemos que saber el impacto que puede tener el deporte en general en la ciudad de Valladolid en particular y en su provincia, ¿no? que es lo que nos interesa en estos momentos y en la casa de los empresarios de, de la provincia de Valladolid. Entonces vamos a intentar de alguna forma ver eh, las opiniones, las reflexiones, las creencias, eh, las dudas que se puedan tener, los temores, quizás también de cada una de las personas que van a entrar eh, a hablar o a debatir en estos momentos sobre, la, sobre el deporte. ¿no? Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de ciudadanos, de economía, vamos a hablar eh, de muchas cosas que al final y al cabo eh, impactan de una forma determinante en, en el ciudadano de aquí, en el día a día, y por supuesto en las administraciones públicas de todo, de todo tipo, las locales y las estatales también, ¿de acuerdo? Y eso es un poco la idea, y entonces lo que vamos a intentar es aprender y lo bien un poquito en este tema, e intentar esclarecer un poco el impacto que puede tener, decíamos antes en la rueda de prensa, que eh, con relación al impacto que puede tener la economía, sí que tenemos una cosa clara, que por cada euro que invertimos hay 1,5 euros digamos, de proyección que se multiplica. Entonces ya no hablamos de PIB, no hablamos de puestos de trabajo, sino que existe un efecto completamente multiplicador de la inversión que se está haciendo en el deporte y sobre todo en el talento y en la forma de pensar y de actuar de las personas. Bueno, nada más eh, cuando la presidenta diga. Nada, ya, Que suban los importantes. Suban los Yo importantes. me retiro a escuchar. Gracias. No sí. creo que por favor. presentadas. Alberto Bustos, evidentemente, concejal de participación ciudadana y deportes del Ayuntamiento de Valladolid, a eh, David Espinar, eh, consultor y director de presidencia del Real Valladolid. Alejandro García, presidente del Real Valladolid Baloncesto, Ángel Peña, presidente de la Federación de Profesionales y Empresarios Deportivos de Valladolid. Y Antonio Rodríguez, director de Buen Gobierno, Integridad y Transparencia, lo que estoy diciendo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Sí que me gustaría eh, mencionar, eh, esto es mi eh, idea, digamos, eh, iniciador la Comisión de Economía de NACEO de Valladolid, y sí que me gustaría mencionar a las personas que forman parte de esta comisión, porque son los hacedores verdaderamente, y los causantes de que ustedes estén aquí, y estas personas que estamos aquí hablando ahora mismo de deporte, y que es Carlos Villar, evidentemente, Manuel Soler, María Balsa, Mercedes Arana y Santiago Campos, que también los tenemos ¿de acuerdo? Que son realmente los causantes de todo lo que tenemos aquí. Bien, vamos a ver, yo me gusto, eh, soy profesor de universidad y entonces necesito hacer una, una justificación del tema porque si no hago una justificación, los pues, ponentes realmente no saben lo que les voy a preguntar entonces por lo menos hacer un poco la situación, ¿no? no hay preguntas prefijadas, ni preguntas preparadas ni nada, lo que van a contestar lo van a conocer en estos momentos es o luego de la pregunta que vamos a hacer es importante decir esto porque muchas decisiones no está todo preparado, no hay nada preparado se va a decir todo lo que se piensa en estos momentos Bien, eh, el deporte es un fenómeno social y es una clara situación la que tenemos, ¿no? Y tiene eh, una, una capacidad de movilizar y de convocar a muchísimas personas, muchísimas personas que se mueven de alguna de las formas. ¿no? Y de alguna forma, decíamos inicialmente que es una pasión, mueve montañas, nos está moviendo en todo momento eh, para hacer cosas de las formas más raras. Nos trasladamos miles de kilómetros para ver un partido de fútbol en un momento determinado o bien eh, recorremos a lo mejor 10 eh, horas de, con tren para ir a ver un, un campeonato de pádel en la troce mayor de Valladolid e incluso compramos ropa para sentirnos un poco de magia eh, que fuera con nuestra persona idílica ¿no? del equipo de fútbol del Barça, por ejemplo, del Real Valladolid o del Madrid, evidentemente, hacemos cosas que muchas veces, si nos ponemos realmente a pensar, decimos, ¿por qué habré hecho esto? Pero me está moviendo. Me levanta pasiones, ¿de acuerdo? De alguna forma se están involucrando sentimientos, entusiasmo e identidad. Y esto es muy importante porque esto es lo que hace que al final hagamos cosas que impacten en nuestra forma de ser, en nuestra forma de, de vivir, en nuestra forma de, de, de, de la vida, vamos a llamar así de la persona, y sobre todo en el impacto económico que pueda tener alrededor de todo eso. Bien, pues dicho lo cual, eh, yo voy a empezar con una pregunta general a todos para, para que me digáis un poco eh, fundamentalmente ¿Por qué consideráis que el deporte es vital para dinamizar la economía, en este caso de Valladolid? y Creo que empiezas tú por lo que estás a mi derecha después empezamos a hacer tú Bueno, está bien lo de estar a tu derecha. <risa> <risa> El padre. Eh, bueno, primero agradeceros este, este, esta oportunidad, este foro y agradecer a la gente de la CBE, de las federaciones deportivas, también María Sánchez, mi compañera de, de corporación. Eh, es vital en la economía de Valladolid, primero porque los datos lo están, lo están marcando. La propia Asociación de Hoteles sí. de Valladolid ha dicho en repetidas ocasiones que el deporte es su mayor fuente de ingresos, el mayor dinamizador turístico de Valladolid es el deporte. Hablamos de un impacto económico al año de alrededor de 50 millones de euros y hablamos de una característica además del turismo deportivo que es, digamos, muy democrático y equitativo. Si tenemos un congreso de dermatólogos, por ejemplo, que está fenomenal, habitualmente el impacto económico queda sobre una zona muy concreta de la ciudad. Y un evento deportivo que pueda mover palomano, voleibol, eh, baloncesto, un campeonato de, de categorías inferiores que puede mover a 3.000, 4.000 chavales con sus familias, se distribuye por toda la ciudad. Por tanto, hay un impacto económico en el centro de la ciudad, en establecimientos hoteleros y hosteleros del centro de la ciudad y en cada uno de los barrios de Valladolid. En La Rondilla, en Los Pajarillos, en Arturo Eso es la parte económica del impacto del turismo deportivo. Pero, como tú bien decías, hay otro impacto que puede ser los equipamientos deportivos, con los que cada vez la gente eh, bueno, pues los utiliza más, hasta demasiado, podríamos decir a veces, ¿no? ese, ese hábito de, de, de vestirse de una determinada manera, son las instalaciones deportivas. En esta ciudad hemos hecho en los últimos años más de 30 instalaciones deportivas a aire libre, que implica construcción de instalaciones, pero a la vez hemos rehabilitado casi todas. ¿no? En definitiva, es un motor económico de primera magnitud. Pero termino diciendo, aunque no fuera así, desde un ayuntamiento hay que impulsar el deporte, porque tú, como tú bien decías, es la mayor fuente de hábitos de vida saludable, es el mayor generador de identidad y cohesión colectiva de una ciudad y es el mayor impulsor de los mejores valores. Seguro que esto Antonio lo recalca mejor que yo, valores del compromiso, de solidaridad, de trabajo en equipo y de algo muy importante especialmente para la juventud, que es la tolerancia a la frustración. Y el deporte es una escuela de todo eso. Por tanto. Aunque no genera un céntimo, un ayuntamiento tiene la obligación de potenciar el deporte como se está haciendo. Pero además, insisto, es un motor económico de primera magnitud en esta ciudad. Sí, muchísimas gracias a la organización y a todas las personas que han tenido bien pues, eh, venir a, a compartir con nosotros eh, esta, esta jornada. Eh, y suscribo íntegramente lo que apuntabas, Al, Alberto. Centrándonos y cabe aún más eh, quizá en, en un ámbito como el nuestro, el, el, el mundo universitario, evidentemente el, el deporte y en este caso a lo que nosotros nos vincula en dos vías, una en cuanto a la existencia de un, de un programa que denominamos UMC Somos Deporte, que estamos colaborando con más de 70 entidades deportivas en Castilla y León y sobre todo eh, más de un 60% de ellas concentradas aquí en, en Valladolid, hay otra fórmula también la que nos vincula con el, con el deporte y que para nosotros tiene mucha, mucha importancia. Esta, en este momento eh, patrocinando a un club como puede ser el Real Real de, de Baloncesto, nosotros tenemos una repercusión no solo a nivel, a nivel local, a nivel provincial, regional, sino a nivel nacional, incluso internacional, que nos permite efectivamente pues, tener la posibilidad, y, y estamos en un ámbito de lo que se puede decir, de, de captación ¿eh? de, futuros, de futuros alumnos. Tiene una importancia eh, extrema para, para nosotros y sobre todo vincularnos con eh, el deporte local. Eso eh, desde la universidad lo tenemos muy, muy claro. ¿Por qué? Porque Valladolid es una ciudad eh, de deporte. Valladolid es deporte no solamente porque quede bien como, como, como play, como como eslogan, sino que realmente a los hechos debemos, eh, debemos eh, referirnos. Pues, estamos hablando de una ciudad que organiza más de 300 eventos eh, deportivos al año, de todo tipo, donde hay distintos clubes en, en categorías élite, eh, que a veces tienen sus dificultades pues, para el reparto de ayudas, subvenciones, etcétera, distintos programas. Pero eh, eh, hablabas antes, Juan Carlos, que en Valladolid eh, se respira, se respira el deporte, que genera emociones, sentimientos. Ha apuntado antes Alberto el tema de distintos eh, valores. Nosotros entendemos que también eh, el deporte para nosotros tiene una importancia eh, fundamental y es que nos ayuda en alguna medida a intentar fijar población. ¿eh? ¿Cómo? ¿De qué manera? Nosotros a través de esta línea de colaboración que tenemos con distintos clubes eh, conseguimos que por lo menos en la etapa de formación, en la, en la, en la etapa eh, universitaria determinado talento, entre comillas, que puede existir para cualquier ámbito de la, de la economía de Valladolid, al menos durante esa etapa de formación se siga eh, fijando y localizando en, en Valladolid. Después la propia eh, sociedad y la ciudad de Valladolid tendrá que ser lo suficientemente atractiva para que ese talento de continuidad a ese proceso de, de formación. Muy bien, muchas gracias. Me toca. Muy buenos días, muchas gracias por contar con nuestro club para, para este foro. Sí. Y bueno, continuando un poco ya las intervenciones, tanto de Alberto como de Antonio, nosotros eh, como club de baloncesto, la verdad es que tenemos contacto o tenemos relación justo con estas dos instituciones que ya han intervenido. Por un lado, eh, un club deportivo de un tamaño medio, como podemos considerar el, el club baloncesto, pues tiene repercusión económica, por ejemplo, en, en el alquiler de las instalaciones y ayuda a que los espacios deportivos de la ciudad se utilicen más. O sea, digamos que somos un, un usuario de, del Piso, Verga. Y aprovechamos esa instalación también para eh, conseguir generar ingresos para el club. La UMC como patrocinador también eh, es una manera también de retornar a la ciudad a través de un club deportivo pues parte de esos ingresos y beneficios que generan con su actividad académica. Eh, veo muy importante el deporte base, los campeonatos, yo creo que es lo que más impacto puede tener en la economía local, más que los grandes clubes, porque nosotros por ejemplo este domingo tenemos un partido contra, contra el Movistar Estudiantes, que lo normal es que hubiera una masa social de Madrid que se desplazara a Valladolid para ver ese partido, pero bueno, luego están los horarios deportivos que muchas veces impiden que eso, eso se produzca y, y y un partido que si se jugara un sábado por la tarde podría traer a mil personas de Madrid, como el día que jugó Palencia, pues hace que apenas vengan 50 o 60. Porque un domingo por la tarde, los madrileños cuando tienen que volver, pues les supone casi más horas de viaje que de disfrutar el partido. entonces pues Hay cosas que influyen en ese, en ese retorno económico, como puede ser los horarios deportivos, pero luego hay otras como la, el deporte base o los campeonatos que generan actividad económica en Valladolid que también nosotros cuando desplazas a tus equipos a competiciones autonómicas o nacionales generas en, en otros destinos de, de España. En Valladolid tenemos una capacidad para organizar ese tipo de eventos muy grande y ¿por qué? Lo primero, por los recintos deportivos, pues como bien ha dicho Alberto, son muy grandes, muy cómodos, muy modernos, muy actualizados Ahí estamos muy bien comunicados, eso también influye mucho, porque estamos eh, a una hora de Madrid, eh, por carretera estamos casi en el centro de España y para organizar una competición nacional es casi equidistante con todo el mundo. Y sobre todo la capacidad hotelera, tenemos 4.000, 4.500 plazas de alojamiento en Valladolid, pero con la provincia suma 8.000. El campeonato de voleibol que, que se organiza en Navidades... Supone que los hoteles de tener un 5 o un 10% de ocupación lleguen al 100%, pero no solo los de Valladolid, los de toda la provincia e incluso los de Palencia. O sea, generamos desde Valladolid actividad económica a través de esos campeonatos fuera incluso de nuestra provincia. Ahí luchamos mucho con Guadalajara, ¿verdad sí. Alberto? Es otra de las, de las poblaciones que lucha por esos campeonatos, pero... La única ventaja que tiene es tener Madrid a una hora con los inconvenientes de esa hora de trayecto. Y, y también, sobre todo, las ayudas, eh, las ayudas públicas para organizar esos, esos campeonatos y, y, y los patrocinadores. O sea, el, eh, las empresas, tanto locales como nacionales, apuestan por ese deporte. Y yo creo que eso es, eso es muy importante porque genera riqueza. Entonces, yo creo que estamos en el buen camino y, y Valladolid seguirá posicionado como una ciudad de eventos deportivos con, con los beneficios que supone para todos. También muchas gracias. Buenos días, gracias por organizar un foro en el que se afronta el deporte de una manera distinta. Yo creo que es muy interesante entender diversas... El deporte es un mundo muy poliédrico, que tiene relación con muchos sectores y me parece muy interesante una organización de, de un foro de este, de este tipo. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho nuestros compañeros de tertulia. Sí quiero aportar algo novedoso que a mí me parece que el deporte es un, por lo que tiene de pasión, de pertenencia, de difusión de los valores que hemos hablado, me parece un elemento indispensable para hacer territorio, para hacer ciudad, para hacer provincia, para hacer eh, comunidad. Entiendo que la organización de eventos de base, la colaboración con eh, el deporte para personas con discapacidad, deporte femenino, es una forma de trazar un hilo entre todos los sectores que forman parte de una sociedad, forman parte de una ciudad, de una provincia y generar un discurso común, algo que desgraciadamente tampoco nos acompaña en esta sociedad. Pienso que el deporte es un elemento muy vertebrador para los territorios y en el caso del fútbol profesional, pues evidentemente nos consideramos unos privilegiados. Nosotros podemos difundir territorio, además nosotros tenemos la peculiaridad de que nos llamamos como la ciudad, en el caso de otros clubes de primera y segunda división que tienen nombres apartados del de, de, de número de, de la población que representan. Y nuestros partidos y si resúmenes se ven en más de 180 países. Eso es una manera muy importante de difundir lo que es Valladolid y lo que es Castilla. Yo, por esa parte del territorio, siempre seré un gran defensor de utilizar el deporte como una muy eh, Buenos días, muchas gracias también por la invitación y gracias por la asistencia. Eh, yo creo que evidentemente estamos todos de acuerdo que el deporte es algo más que, que deporte. Todos estamos de acuerdo en, en sus valores, pero yo voy a introducir un elemento diferenciador. No voy a hablar de deporte, voy a hablar de actividad física. La actividad física es algo más global que el deporte. El deporte se basa en unas reglas y con una pretensión, unos objetivos, unas metas, con todos los valores que tiene, pero creo que la importancia en la salud sabemos dar más a la actividad física. La actividad física, según la OMS, es simplemente eh, movimiento de nuestros músculos esqueléticos que eh, consiguen un aporte calórico, más allá del reposo. O sea, cualquier actividad que hagamos voluntaria sería actividad física. Eh, está clarísimo las ventajas de, de esta en nuestra vida. Eh, la OMS nos dice que el sedentarismo eh, genera el 6% de las muertes anuales en el mundo. Eso supone más de 3 millones de personas que mueren anualmente en el mundo. Si nos repetimos a España, eh, estamos muy escandalizados cuando vemos eh, noticias de que los accidentes de tráfico suponen 1.100 y pico eh, muertos en un año. 52.000 consigue la actividad fiscal. Tres muertes diarias por accidentes de tráfico en España, frente a 150 muertes diarias en España. Si consiguiéramos que todos los que estamos aquí... Eh, tuviéramos una vida más activa, eh, evitaríamos toda esa cantidad de inmortalidad. Me gustaría hacer una pregunta aquí a la sala. ¿Cuántos de los que estamos aquí se atreven a levantar la mano diciendo que hacen una actividad semanal de más de 150 minutos diarios? ¿Podéis levantar la mano? Eh, no, perdón, es semanal. <risa> La semana pues. Bueno, andar pues más de 60% de tus consacciones es más o menos. Más. Me gustaría que me ayudaras a contar. Me gustaría que me ayudaras a contarnos que ha levantado la mano, pero creo... creo que menos de la mitad. Seguro, vamos. En España, seguro que Valladolid no es distinto. Eh, más del 50% de la población tiene sobrepeso. Más del 50%. Eh, más del 17%. Tiene problemas de obesidad. Todo eso, evidentemente, redunda en problemas sanitarios. Y todo eso supone un gasto económico para nuestra sociedad. Antes, eh, coincidimos Alberto y yo, que, que el euro invertido en actividad física no supone un euro y medio, como creo que se ha dicho aquí recientemente, de ahorro en, en salud. Creemos que supone bastante más, comentábamos hace, hace momento. Eh, es muy difícil calcular eh, cuánto repercute el, eh, el deporte en, en en la economía de una sociedad. Es muy difícil. Hay gente que se ha atrevido. Eh, por ejemplo, una universidad, la Universidad de Seafield, en Inglaterra, eh, ha realizado un estudio de retorno económico de la inversión en la actividad física. Yo creo que es algo aventurado, porque es complicado realmente, ¿no? Pero a pesar de ello, tiene, tiene el valor de intentarlo. Eh, nos hemos hecho eco, eco de ello en España a través de la Fundación España Activa. Y este estudio, eh, lo que dice, y además se atreve a... a a crear una calculadora, calculadora del retorno de esa inversión, y nos dice que, que el, el desarrollo físico y emocional de nuestros ciudadanos, en el desarrollo personal, que la gente que practica actividad física va a conseguir incluso mejores salarios, en el desarrollo comunitario, porque evidentemente evita delincuencia, evita asistentes a centros de salud, evita consumo de medicamentos, y luego, en, en el más importante quizá, y el menos valorable, en el bienestar subjetivo, en lo que llamamos felicidad, todo eso se han atrevido a evaluarlo en 9.100 millones de euros en España. Podemos extrapolarlo aquí a, a nuestra ciudad si queremos. Tú lo harás seguramente con, con mejor acierto que, que pudiera hacerlo yo. Pero quiero con esto poner en valor que realmente la actividad física o el deporte, si queréis, sí que tiene un valor real, aunque no fuera este, porque evidentemente estos estudios tienen muchas... Eh, muchos problemas, eh. problemas simplemente de, eh, de trasladar los datos de, de la economía eh, del Reino Unido en este caso a la española, o problemas de, de la encuesta, no por la capacidad científica de la misma, sino porque eh, quizá eh, las respuestas que se dan a esa encuesta no son las más veraces. A lo mejor los que han levantado la mano, alguno no sé si debía haberlo hecho. Entonces, a veces puede tener esas limitaciones, pero es un, es un punto de partida. Y con esto lo que sí que queremos es demostrar, sobre todo a nuestras autoridades públicas, aunque Alberto no hace falta demostrárselo porque creo que es conocedor de ello, pero hay mucha gente como él que, que, que ocupa cargos importantes que quizá no lo tiene interiorizado. Sí que debemos demostrarles que un interno invertido en actividad física o en deporte, si queréis, realmente supone una obra muy, muy importante para nuestra sociedad, pero debemos creerlo. Y vamos aparte ya de las muertes que, que suponen. El 25% de ahí hace poco de los eh, casos de cáncer de colon y de, mama, y de mama, tenemos aquí unas representantes que han sufrido cáncer de mama, eh, a las que quiero saludar, eh, del Cervisuelia en concreto, que además son unas luchadoras, el 25% de esos cánceres se podrían haber evitado si hubiera habido una actividad física interiorizada desde jóvenes. Un 25%. Decírselo esto a esas mujeres. Si no merece la pena haber eh, tomado la decisión de, de actividad física desde temprana edad, por ejemplo. No quiero marearos, pero, evidentemente el deporte consigue es la polipíldora mágica si quieres llamarla para tener una sociedad más no más longeva, que también, sino más feliz y con mayor bienestar. Muchas gracias. empezar por mi izquierda. Empezar por mi izquierda, Van unas preguntas muy dirigidas personalmente a cada uno de vosotros. ¿Qué está pensando? Y de hace escasas semanas se presentó en la Cámara de Comercio un estudio sobre el impacto de la industria del fútbol económico en Castilla y León. Hay datos, eh, la verdad es que son, como decía David, eh, media de 160 euros en estolería y alojamiento en cada partido, eso ya está, un gasto de equipos técnicos y directivos donde la de 270 euros sopas en cada partido, etc. Yo te quiero preguntar ya que eres presidente de un equipo de baloncesto, ¿no? ¿Consideras que el baloncesto, eh, como deporte, ¿no? Y el resto de deportes puede alcanzar estas cifras que estaba el estudio? Pero esas cifras que estaba diciendo el estudio de, de la cámara de comercio. Y una segunda pregunta unida a esta, en segundo lugar, es: ¿se necesitan los ciudadanos, qué necesitan los ciudadanos para incrementar? El sentido de pertenencia a un deporte, en concreto a un club particular, en este caso el tuyo, por ejemplo, ¿no? Y que haga que crezca en dimensión, evidentemente, y en notoriedad. Hombre, el impacto económico que generan los desplazamientos eh, de los equipos del fútbol y de los aficionados del fútbol, yo creo que dista mucho del resto de deportes, por lo menos de lo que son los clubes. Lo que decías de, del impacto de directivos y cuerpos técnicos, claro. Eh, la capacidad económica y los presupuestos del, del fútbol, incluso en segunda división, yo creo que está muy lejos de las que tenemos en algunos clubes, ¿verdad? Mario, que tenemos por ahí, no tenemos, no tenemos los mismos presupuestos, entonces nos ajustamos más a ese tipo de desplazamientos. Eh, nosotros tenemos equipos que vienen con viajes de cuatro horas en autobús directos a jugar al partido, y tenemos equipos que viven a dos horas de, de Valladolid y hacen noche en un buen hotel de Valladolid para jugar al día siguiente, por la tarde. Entonces, depende mucho del club con el que te enfrentes para que hagas el retorno. Eh, lo mismo que nosotros, cuando viajamos, pues intentas adaptarte a la economía que tiene tu club. Entonces, ojalá todos pudiéramos tener eh, ese impacto. Y luego los aficionados, igual, mmm, nosotros generamos poco impacto en preocupaciones. Vienen pocos aficionados en nuestra categoría, luego ya si se juega en ACB, eh, competiciones internacionales, ya cambia porque ahí sí generas más, más retorno o generas más aficionados que vengan a nuestra ciudad. Y sobre el sentido de pertenencia a un club, ¿cómo, cómo generarlo, cómo conseguir crecer, con buenos resultados, eso influye mucho. Siempre nos gusta ir a ver un partido e eh, irnos felices, lo que hablamos de la felicidad, en este caso la felicidad te la da un buen resultado. Cuando vas ganando, pues lo estamos viendo este año, para el domingo quedan 200 entradas. El año pasado, a estas alturas de la temporada, estábamos más cerca del descenso, e íbamos los 1.500 de todos los años o sea, del partido. Entonces, digamos, hace mucho la, pues, la tendencia de, del equipo, porque estamos hablando que tampoco en nuestra liga tienes grandes nombres en el en, en un equipo, pues si traes una estrella dos estrellas, eso también genera mucho y lo también hace mucho el, el, el nombre del equipo. Nosotros tenemos la suerte también de, de, de tener el mismo nombre que el club de fútbol, ser Real Valladolid Baloncesto y eso también hace que, el, eh, que la gente eh, lo note más como suyo, o sea, también hemos notado un crecimiento desde que somos Real Valladolid Baloncesto, o sea, ese, eh, es un, más aspiracional, digamos. No, es, no es tan tangible como un resultado deportivo. Sí, bueno, por supuesto, todas las personas que quieran preguntar, ya entramos en, el, en los turnos de preguntas individuales, y pues ahora al final una pregunta colectiva, con un par de preguntas colectivas, pueden pararnos en cualquier momento, ¿vale? Incluso hacer una pregunta específica a alguna de las personas que están aquí. Voy contra ti, David. Voy a mi izquierda, voy, a, voy avanzando. No, por Dios. No. Mira, eh, está claro que el fútbol es espectáculo. Eso está claro, ¿no? Es eh, quizás de los más rentables que puede haber eh, de deportes, en publicidad y en derechos televisivos, donde recibís montonadas de dinero, cantidades industriales podríamos llamar de dinero. Además, tiene un impacto muy importante en lo que llamamos economía del territorio, que os estaba diciendo anteriormente. ¿no? Yo voy a hago una pregunta, eh, a ver si me lo centras. ¿Se necesita un Ronaldo o un Messi en todo equipo de fútbol para que el fútbol sea más rentable en el territorio? Y te añado, ¿nos encontramos ante la realidad de que el impacto económico y de marca, evidentemente territorial, depende más del individualismo que del asociacionismo? ¿Es más personalista? ¿Sobrepasa al equipo en sí? Bueno, yo creo que tener un ídolo al final es una especie de guía que todos tenemos pero por supuesto el 99% de los clubes no puede a un Ronaldo o Messi con mucho dinero que es cierto que nos entrega la televisión en el caso del Real Radio Bid, los ingresos por, tele, por derecho de televisión son aproximadamente el 84% del presupuesto y somos un club medio en este sentido hay clubes para los que es el 90% y otros para los que es menos pero yo creo que la pertenencia es a la marca, a, a los valores, a la camiseta, a los símbolos que tiene un club. Al final los futbolistas son de un rendimiento inmediato. Es verdad que hay grandes ídolos que permanecen en los años, pero esos ídolos no te ajustan la cuenta de resultados en el momento. Esos ídolos, una vez que han pasado, forman parte con letras de oro de la historia de los clubes y sin ellos, evidentemente, los clubes serían distintos pero pienso que disponer de una gran estrella que hace ser muy competitivo es pues algo que tiene fecha de calidad porque todos envejecemos y los futbolistas no son una excepción. Por ahí yo creo que es mucho mejor tener una marca saludable si puedes tener buenos futbolistas mucho mejor porque te van a permitir permanecer en la élite, pero entiendo que y vinculado un poco a la otra pregunta que me hacías, entiendo que el asociacionismo es un valor perenne eh, permanente, eh, está a salvo del paso de los futbolistas, de los directivos, de todo lo que circula alrededor de un club de fútbol, una industria maravillosa, pero que yo creo que puede aportar mucho, y me salto un poco la pregunta porque sí, sí que quiero hacer notar que en el año 2015 los clubes de fútbol profesionales no se ponían de acuerdo y el gobierno tuvo que hacer un real decreto para ver de qué manera se repartía el dinero de los derechos de televisión. Y ahí sale, y posteriormente, en el año 2020, una reunión que hubo, no sé si habréis oído hablar los pactos de Viana, una reunión entre el presidente de la Federación Española, la secretaria de Estado en aquel momento, de Deporte, y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. El Deporte, el Fútbol Profesional, cede, por decreto, un 5% de sus derechos de televisión, anualmente, a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes. ¿Destinado a qué? a deporte base, base, asociacionismo femenino, arbitral, de futbolistas, el mantenimiento del sistema. El Ramón ya cada año, estando en la situación en que estamos ahora, más de 2 millones de euros al deporte base. Aparte de los 11 equipos que tenemos nosotros, tres de ellos exclusivamente de niñas que hemos inaugurado este año, los cuales estamos orgullosísimos, y el equipo de la Liga para personas con discapacidad. No olvidamos nunca, desde el punto de vista del deporte profesional, porque sé que aunque no hay esta extracción de su dinero, eh, todos los clubes ayudan al deporte base, y ahí viene también un poco lo del asociacionismo. Estamos también vinculados, pese a ser, digamos, las starlets del mundo del deporte, al mundo del deporte más cotidiano y más cercano. Muchas gracias, David. Vamos a entrar un poco en la teoría. El, el Congreso de los Diputados consideró la actividad física como esencial. Es uno de los estándares de actividad física. Pero lo graba como un IVA de lujo. Bueno, la Administración Pública en general eh, apoya recurrentemente a sectores como el comercio y la asfilería y parece que no está apoyando de una forma general y potente a lo que es el deporte, sobre todo la actividad física. La pregunta es, ¿por qué el deporte y la actividad física, entendida como práctica, tiene tan buena prensa y tan pocos aportes. Eso me gustaría saber a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Congreso de los Diputados, sí, en el 2021 aprobó una proposición no de ley donde se decía que la actividad física deportiva es actividad esencial y de qué nos sirve. ¿De qué nos sirve si se sigue grabando esta actividad física como que fuera de lujo? Eh... En el 2012, lo tengo grabado fue con en septiembre, se nos subió el IVA del 8 al 21%. Eso en nuestros centros deportivos supuso bueno, un cataclismo. Cierros de empresas, despidos y demás, pero bueno, evidentemente luego no, creo que nos hemos recuperado. Nosotros seguimos con ese, con ese IVA del 21% en nuestras instalaciones, en nuestras actividades físicas. <coughs> Sin embargo, otros entes como el teatro o el cine o los toros... No tengo nada contra ellos, por supuestísimo. Sí que han conseguido una rebajada de ¿vale? vida, al 10%. ¿Por qué? Nosotros no. Me Nos gustaría tener aquí a los señores diputados del Congreso para, para eso. ¿Por qué aprobar esa proposición de ley si luego no, no lo secundan con hechos? Eso mismo le digo al alcalde de nuestra ciudad cada vez que me reúno con él. Alberto es un buen conocedor de ello y me consta que Alberto ha pues hace lo que puede, pero ¿de qué sirve que una y otra vez. <coughs> Nosotros veamos que al comercio y a los de se aguillas se, se le premia. <coughs> Tenemos que, que, que llevar a cabo una actividad social importante y económica, pero nosotros también. <coughs> y a nosotros además queremos que contribuyamos a la salud de nuestra ciudad. ¿Por qué se nos excluye de esos bonos? Alberto, me gustaría que nuestro alcalde nos respondiera. Ojalá estuviera aquí para preguntarle directamente. El diciembre pasado <coughs> me decía en la gala del deporte cuando nos reunimos en un corrillo que, que, que, sí, que este febrero lo íbamos a conseguir. ¿Qué me sirve promesas eh, que no se cumplen? Ojalá dentro de nada convoquemos a los medios para que junto contigo, Alberto, nos digáis: venga, vamos a sumaros a esos bonos que tanto venimos ganando desde hace dos años, desde que se nos cerraron las instalaciones deportivas durante seis meses. No os podéis imaginar lo que supone un cierre de un negocio durante seis meses con los costes fijos que conlleva. No os lo podéis imaginar salvo que lo sufráis. Y otros sectores. ¿no? visto que sí que consiguen ciertos, eh, ciertas ayudas, pero el nuestro sigue una y otra vez sin ese espadarazo. Eh, tengo que agradecer a Alberto, que siempre nos recibe con, con muy buen talante y sé que pone de su parte lo que puede, pero me da más enseñar que no es suficiente. No estamos concretando eso. Voy más allá. También, si queréis, eh, eh, exigiría a nuestra administración regional, por, por tocar las tres administraciones y no pensar que, que nos metemos más con una que con otra, que esos cierres obligados a los que estuvimos... Eh, que hacer frente durante la pandemia, pues nos dejó a la luz de, de nuestros medios. El que pudo aguantar la situación la aguantó y el que no tuvo que cerrar. Se nos expropió nuestra forma de vida y no se nos indemniza. Y aquí seguimos. O sea, sabemos que, que la actividad física, que el deporte salud, sabemos que ahorra un montón de dinero a, a la economía. Hay gente que dice que el 1% del PIB eh, de cada nación o de cada provincia o de cada ciudad eh, lo genera el deporte y la actividad física, voy a contar estas dos eh, facetas porque están muy, muy vinculadas. Eh, a ver, entonces decía que alrededor de 50.000 euros, bueno, el 1% de mi creo que es casi doble, creo que será más, creo que es mayor la aportación de, del deporte a la sociedad, pero no se me apoya a la actividad física en este caso. Entonces, sigo sin entender por qué, me gustaría que alguien me explicara por qué nuestras tres administraciones no priman mucho más esta actividad física para que todos por egoísmo seamos un poquito más ricos y a la postre más felices. Bueno, eh, si me permites a mí voy a, voy a intervenir un poco en este tema si me permites, de acuerdo. Hay muchas veces que las realidades superan las ficciones y siempre digo muchas veces no, no estoy intentando solventar el tema, pero sí que es cierto que tiene razón. Pero muchas veces la información no se tiene toda encima de la mesa y solamente la tienen las personas que la están manejando y hasta que no se tiene toda la información muchas veces para casarla pues cuesta tiempos, eh, muchos esfuerzos y muchas veces mucha incomprensión y quizás sea el caso, sea el caso que te está ocurriendo pero bueno, ya os lo el a en, en este momento si se quiere contestar este tema ¿Quieres contestarlo? Sí, que no tengo las preguntas que se han mandado, ¿no? Bueno, yo me he llevado <risa> eh, muchas ocasiones de esto, ¿no? Entonces, es un tema que yo creo y espero que pueda tener solución pero además comparto contigo una, una visión en cuanto a que el deporte es un poco el hermano pequeño de las administraciones. creo que no debe ser así. Ponías el ejemplo de los cierres, y yo en, en, en época de pandemia eh, recordaba que también ponía un ejemplo que eh, hubo una época en la que el Teatro Calderón, que me parece estupendo que se si pudiera abrir, podía abrir con un tercio de aforo. El Polideportivo eh, Pisuerga, que tiene seis mil y pico personas, tenía que estar sin gente. Eh, seis, seis personas seis personas. Pues personas, personas, personas tú y yo y la más eh, entonces, ¿qué ocurría entonces? es decir, la consejería era la misma Hay una consejería, que era la de Cultura, en la Junta de Castilla León decretaba que se podía entrar en un espacio cultural que creo que está muy bien que se pudiera hacer y sin embargo el espacio deportivo se entendió como un enemigo prácticamente en la pandemia cuando era una de las soluciones una de las soluciones eh, en la parte de salud física y mental sobre todo, era el deporte y sin embargo no se entendió como eso es un debate evidentemente mucho más largo que todo este, pero sí que yo también creo que en ocasiones el deporte es considerado todavía como un hermano pequeño de algunas administraciones y creo que no debe ser así. Muy bien, te voy a hacer una pregunta a ti, asistencia, ¿vale? Sí, asistencia. Vamos a ver, eh, hace poco afirmabas, tenías esta, esta frase, dice el deporte es una inversión rentable en lo social y en lo económico, creo que lo has dicho también antes y que hay datos que reflejan la mejoría a casi un 50% del incremento en, pertona, en perton, pernotaciones, perdón, más de un 30% en restauraciones y más de un 40% en retorno económico global para la ciudad. Esto es una realidad, esto es una afirmación y, y nos gustaría saber qué medidas se están llevando a cabo desde la administración local, en lo que te corresponde de ayuntamiento, pues en pro del deporte valle evidentemente, y las repercusiones económicas que consideréis que está habiendo de isofacto, bueno, lo que se está viendo en el día a día. Nosotros, voy a ver si lo puedo contar rápidamente, tenemos varios ejes de trabajo de promoción deportiva. Un eje esencial es el deporte escolar. El deporte escolar hace unos años, alguna gente que tenga hijos en el colegio recordaría que había pancartas en los colegios que decían el deporte escolar se muere. A día de hoy tenemos la cifra más alta de la historia de niños y sobre todo niñas haciendo deporte escolar. Más de 15.000, eso era impensable hace unos años. Tenemos el trabajo con el deporte de base, con el que trabajamos con más de 120 clubes en los barrios, que también son generadores de dinamismo económico en cada uno de los barrios de la ciudad. El trabajo con el deporte de élite, con creo que son 19 clubes que compiten en la categoría nacional y que más allá del impacto directo económico están los, los intangibles, que muchas veces se dice de la imagen. Decía David de antes ¿no? El nombre de Valladolid está todas las semanas en todo el mundo algo que difícilmente se puede cuantificar económicamente, pero que evidentemente es importantísimo. Y además creo que con el deporte de élite se hace un trabajo especialmente serio, y creo que tenemos la suerte de tener ahora directivas en la ciudad, y digo ahora, eh, tremendamente serias, rigurosas, con las que se puede trabajar muy bien y con absoluta transparencia. Esto no siempre ha sido así, desgraciadamente tenemos el ejemplo de baloncesto Alex, que lo conoce perfectamente, el cambio ha sido abismal y de balonmano lo mismo, María también lo conoce. no Y creo que esto es muy bueno porque, además, el deporte tiene que ser ejemplo, además de buena praxis en materia social, deportiva y económica. Igual pasa con las federaciones, con un trabajo tremendamente estrecho a la hora de organizar, por ejemplo, los eventos deportivos o a la hora de promover el, el deporte en la ciudad. Tenemos el ámbito de las instalaciones, como decía antes, que es importantísimo y ahí sí que lanzo, por lanzar también titulares, un reto que es es muy necesario, un plan estratégico de instalaciones deportivas a nivel nacional, en la que esté el gobierno central, el autonómico y los gobiernos locales. Si los eventos se desarrollan en un 93% en el ámbito de los ayuntamientos, eh, hacen falta más y mejores instalaciones y están quedando algunas desgraciadamente obsoletas. Y luego el último ámbito que decíamos es el ámbito, como comentábamos antes, de los eventos deportivos donde somos referencias. Y ahí lo que tenemos es, eh, crear un ayuntamiento proactivo, es decir, no esperamos a que nos lleguen los eventos, y algunos llegan, sino que trabajamos en la captación de eventos. Y ahí también tengo que agradecer al sector de la hotelería de la ciudad, que también está trabajando en la captación de estos eventos. Tenemos planes espe específicos para el desarrollo de los eventos deportivos, tenemos una estrategia de es es una palabra difícil. desestacionalizar, que siempre nos lo piden los, los, los hoteles, es decir, que vayamos teniendo todo el año eventos, eventos deportivos y yo creo que eso da eh, magníficos resultados. Por tanto, no se trata de trabajar a salto de mata, sino de tener política deportiva. Y yo creo que el deporte ha funcionado bien muchos años en Madrid, no solo sé, desde hace unos pocos, pero sí ha faltado política deportiva y estrategia. Afortunadamente esa política deportiva la compartimos con los clubes, la compartimos con las federaciones y la compartimos también con el sector privado y creo que uno de los retos, además de las instalaciones, es eh, generar, y es una propuesta que tenemos para quien le toque, en los próximos años veremos quién es, de crear una mesa permanente para el deporte en mayoría, formada por clubes, federaciones y sector privado, en el cual esa planificación sea compartida por todos los sectores y dé aún mejores, mejores resultados. Una buena idea. Entonces, hay que hacerla. <risa> Yo digo la parte que voy a Bueno, Antonio, eh, una afirmación. La especialización cada vez es más necesaria en todos los ámbitos y en todos los aspectos. ¿no? Hay pocos sectores que son tan cambiantes como, la, como el deportivo y evidentemente hay que adaptarse en conocimientos, en competencias y en habilidades para poder gestionar de alguna forma eh, pues un, un, un tema deportivo, ¿no? un evento deportivo. ¿Por qué es tan importante que un profesional del deporte tenga una formación cualificada ¿de acuerdo? sobre todo para gestionar un club o un, un, un deporte en concreto? Eh, apuntabas al principio, ¿no? yo creo que todos los entrenantes en alguna manera han dicho ¿Sí? que el deporte conlleva una, una cuestión de identitaria, de emociones, de pasión, etcétera, pero al final eh, prefieres la existencia de un profesional del deporte los profesionales del deporte y hay claros ejemplos en distintos colectivos tienen una vida después eh, del deporte el deportista a veces es, es, es muy corta con lo cual es necesario que durante su vida como deportista se vaya ya, eh, formándose y cualificándose y después en el ámbito de la, de la gestión es verdad que un deportista puede ser un referente, puede ser un, un líder puede ser un, un ídolo pero evidentemente hay conocimientos que tienen que, que adquirirse. Por tanto, eh, cada vez es, es más necesario eh, esa especialización. una cosa Juan Carlos, es importante. ¿eh? Tampoco hay que olvidar el tema de la transversalidad. Es decir, aunque eh, no es incompatible esa especialización en determinadas cuestiones que, que aborde eh, la actualización de conocimientos, o sea, eh, especialización en, en gestión deportiva, gestión de eventos deportivos, instituciones de deportivas, etc., pero también es verdad que hay una serie de competencias que los profesionales, los gestores deportivos, tienen que ir, eh, que ir adquiriendo. Y en ese sentido yo creo que, que en Valladolid eh, la existencia de dos, de dos instituciones, una con, con, con, con siglos de existencia y nosotros mucho más modestos, que llevamos solamente dos, dos décadas, creo que son absolutamente compatibles en realidad con lo que ha apuntado antes Alberto de la, de la existencia de lo público y lo. Y lo privado, porque al final lo que hacemos es complementar una oferta educacional, una oferta formativa. Nosotros llevamos varios años ya con el tema de las ciencias de actividad eh, física y del deporte. ¿vale? Y aparte, como apuntaba al inicio, eh, eh, estamos haciendo ese trabajo específico de, de, de colaborar con los clubes, no solamente en lo más relevante que a día de hoy tenemos, como el Iván esto que es el, el patrocinio, sino que con otras entidades, aparte de colaborar. Eh, con las becas para los deportistas, también estamos llevando a cabo determinadas actividades formativas para ayudarles en su, en su gestión del día a día. Este es un poco el trabajo que llevamos, que llevamos haciendo, con lo cual, en resumen, especialización sí, sino ayudar también determinadas competencias o conocimientos transversales que, son, que siguen siendo necesarios. Cinco espectaculares que tenemos aquí. Sí, a ver. Sí. Buenos días, Agustín Martín, pertenezco al sector deportivo sí. de las federaciones deportivas. Eh, primero, primer lugar, mi enhorabuena y en mi agradecimiento por convocar esta reunión que es necesaria. Sí. Hemos hablado, o han hablado los ponentes con toda la razón del mundo, de características generales del deporte. Pero hoy hemos venido a hablar de economía del deporte en Mallorca y me voy a circunscribir a este ámbito exclusivamente. Y yo quiero hacer una reflexión. Mientras que esta reunión es importante porque nos juntamos todos, bueno, no, casi todos, falta gente aquí que debería estar de determinadas administraciones, eh, sin embargo, bueno, hablamos de generalidades. Y me gustaría saber si hay alguna política concreta, estas son las medidas, 1, 2, 3, 4, para favorecer la generación de eventos deportivos en Valladolid. No basta decir hacemos muchos eventos deportivos, no, los eventos se hacen. Eventos se hacen, pues hacen quien sea. Las administraciones apoyan, el sector privado muy poco, por no decir absolutamente nada, los grandes eventos, y yo creo que hace falta que pasemos de esta fase, que puede ser la fase 0, a la fase 1, como está ocurriendo en otros sitios de España y, sobre todo, en Europa, donde todas las administraciones se juntan antes de la organización del evento. He tenido la oportunidad de participar en la organización de grandes eventos. Nunca me he juntado con las administraciones, ni con los, las empresas, con la hotelería, acaso sí lo, sí lo he hecho. Y entonces, haría falta una coordinación en ese sentido, como ha indicado Alberto, de crear una mesa, de diálogo, o algo, donde todas las administraciones se junten para decir cómo podemos hacer más eventos. Hacer eventos deportivos, turismo deportivo, estoy centrándome, no es hacer una lista de los eventos que se hacen en una ciudad. No, eso se van a hacer se si hace una lista, no. Es decir, vamos a, dar, a tener estos plus por hacer eventos en Valladolid, y estamos hablando de economía en Valladolid nada más, pero somos de Valladolid. En Valladolid se hacen muchos eventos deportivos, de muchos deportes, con la ayuda de la Fundación Municipal de Deportes, evidentemente, la Junta de Castilla también, pero sobre todo la Fundación Municipal de Deportes. Pero la Fundación Municipal de Deportes llega hasta un punto, porque es por la línea de subvenciones. Y ahí se dan, para un gran evento son tres pesetas lo que se da. En cualquier ciudad, en cualquier ciudad española, en cualquier país, esas ayudas no vienen del deporte. Vienen de los agentes económicos de la ciudad, de los beneficiados, los hoteleros, los empresarios, el comercio, por cierto, su ausencia brilla cuando hay que apoyar el deporte o el comercio y viene sobre todo de otro tipo de órganos, fundamentalmente de turismo. Por tanto, yo creo que debemos hacer políticas concretas y hacer políticas concretas es como se hace en Europa. Vamos a dar a que traiga un evento de estas características, esto, esto, esto y esto. Antes he hablado de, del voleibol, de a ese deporte y efectivamente este el año pasado hemos aportado unas 70.000 pernoctaciones en Madrid, entre todos los eventos. Hablo de pernoctaciones, no de sí. los que hoy vienen a mí. Constatables, acudiendo sí. a los eventos. Eh, el alcalde se felicitaba de que el año pasado había vino 70.700.000 pernoctaciones en España. Esto es un 10% de un deporte que no es, un, no es el fútbol. ¿Por qué no hay una política, una política de desestabilización? de buscar la generación de eventos deportivos en determinadas fechas, con todos los deportes, se aumentaría el potencial deportivo, se aumentarían todos esos valores asociados al deporte, pero se aumentaría sobre todo aquello del que es la economía de Valladolid es... Mi sugerencia, y si alguien me puede decir cuál es esa política deportiva que hay, y en esa política desde no el ayuntamiento, desde las juntas, de la diputación, desde los agentes turísticos, podemos hablar. Yo hasta ahora no me he sentado en ninguna reunión de todos ellos para, para, para que esto se produzca. Por eso, esta reunión es un buen paso para ello. ¿Alguien quiere decir algo? Mira. Por alusiones, <risa> por la parte del comercio, no por la parte del deporte. Eh, y bueno, y también eh, yo también he organizado un evento importante aquí en Valladolid y, y, el, y parte de, a ver, la Fundación Municipal de Deportes eh, ayuda con las subvenciones, ayuda con, eh, ajustando el precio del alquiler de las instalaciones, pero luego otra parte importante viene del patrocinio privado de las empresas. Y no tienen por qué ser ni hoteleras ni de comercio. O sea, en general hay patrocinadores, hay marcas que apuestan por los eventos deportivos. Y lo mismo que en un campeonato puede aparecer pues, la marca de balones, eh, una bebida energética eh, o en alguna empresa más local. Eh, ¿Qué pasa? El comercio tiene pues cada vez más pues medios para medir el impacto en sus compras de los visitantes de fuera, como son los correos postales, o a través de sus medios de pago, los bancos te facilitan los datos del origen de tus, de tus clientes. ¿Qué pasa? Que no se detecta ese crecimiento cuando hay grandes eventos, y yo creo que eso ya lo he hablado una vez con Alberto, porque sí que nos ha pedido colaboración cuando hay eventos, y nosotros lo trasladamos a los, a los comercios, bueno, la respuesta es esa, que no ven, no ven un retorno económico en sus negocios. Nosotros sí que detectamos que sí que se producen muchas compras de visitante de fuera en las grandes cadenas. Porque si tú compras algo cuando vienes aquí, la compra en comercio puede ser por necesidad, que se te han roto las zapatillas o que tienes, te has manchado la ropa y no tienes dónde lavarla y vas a una tienda y lo compras normalmente en tiendas que luego en tu ciudad de origen, pues si necesitas cambiarlo o tienes algún problema, puedes ir a a realizar ese tipo de, de operaciones. Y también lo que vemos en el deporte base, que muchos de los grupos que vienen se trasladan a los centros comerciales, por comodidad. ¿Por qué? Pues porque allí tiene una oferta de restauración mucho más amplia, oferta comercial que tampoco hemos detectado porque hemos hablado con los gerentes de los centros comerciales que haya aumentado. Eh, las ventas, los días que hay eventos, sí sobre todo en el tema de hostelería de esos sitios, porque claro, cuando son grupos de chavales grandes de 15, 20, pues es muy difícil encontrar más en un restaurante, pero sí mucho más fácil pues, encontrarlo en, en las cadenas de comida rápida en estos centros comerciales. Yo, yo dos, dos apuntes, uno sobre esto último, del impacto que pueda tener más allá de centros comerciales grandes. Yo creo que sí que. Eh, y simplemente hay que pasearse por los barrios de la ciudad, como tenemos el torneo en Sistumobli, baloncesto, balonmano, eh, que están todos los bares llenos, ¿no? todos. Eh, hace unos meses tuvimos un evento aquí de Tubatlón, que generó un lío de tráfico importante, pero nos decía una persona por un bar en Isabel la Católica, decía, hoy he hecho la recaudación en un día, que hago habitualmente en un mes, en un mes pero no, pues, un céntimo quiero decir, que, que, que, que, que yo, y tampoco le culpo, es decir, a él le viene dado y, lo, y la aprovecha. Pero por eso yo planteo que es necesario, y creo que Agustín lo ha reafirmado así, eh, ese espacio de, de diálogo para lo que es, yo creo, una muy buena actividad de eventos deportivos en Valladolid, se consolida en el tiempo. El otro día decía Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, en un foro de León, que el deporte de Valladolid es una auténtica explosión lo que ha tenido en los últimos años, eso hay que consolidarlo y dejar de ser cosas puntuales que salen, y salen muchas, para tener una estrategia de ciudad que vincule deporte y economía. Yo creo que esa es la parte que tenemos que involucrar a todos los sectores, por supuesto, el primero la, la administración, y por supuesto, sin dejar de contar nunca con federaciones y con clubes, porque podemos caer en el error de buscar siempre un intermediario para hacer el, el evento, que puede ser necesario, pero no siempre. Como nos olvidemos de los protagonistas, que son clubes y federaciones, estamos perdidos bueno, yo tengo dos preguntas más, pero yo creo que por ahora voy a hacer solamente una. Fondos de inversión. Vamos a hablar de fondos de inversión. Pues vienen los fondos de inversión de Arabia Saudí y de China que han puesto el foco en España. Y parece que están aquí haciéndose por todos los lados, ¿no? La pregunta que eh, os hago a todos, ¿eh? ¿La si tiene músculo deportivo para atraer inversiones internacionales? ¿O aquí no puede llegar ni un solo euro o dólar que os venga de fuera? yo diría queremos que venga fondos de inversión árabes y chinos yo prefiero que si viene una inversión sea de algo más cercano algo más tangible porque esa deslocalización que se produciría en nuestros clubes si viene alguien a comprar el Real Valladolid de fútbol yo creo que permitiríamos mucha identidad y la duración de ese tipo de inversiones tampoco está garantizada en el tiempo entonces me lo tomaría con cautela ¿Qué David? Bueno, yo no solo compro clubes, también compro instalaciones. No sería descartable, ahora que estamos peleando para peleando con el tiempo, no con el ayuntamiento que nos entendemos muy bien, para hacer una ciudad deportiva, un fondo optara a la concesión de la parcela. Podría hacerlo. Y hay fondos que gestionan los estadios. El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con una empresa que solo gestiona estadios. Y ha adelantado un importe muy importante y ha cedido los derechos sobre ese estadios. El mercado es lo que dice si una cosa es interesante o no. Yo puedo pensar que tengo la americana más bonita del mundo, pero pues si la pongo a la venta y estas herramientas que hay nadie me la compra, pues no todo el mundo piensa como yo. Yo creo que estamos, y siempre digo lo mismo cuando nos preguntan sobre la posibilidad de que el actual propietario del club venda el club. No hay intención de vender el club, pero el mercado te maneja las ofertas y te maneja la situación y no solo de la Madrid cualquier club deportivo está a expensas de esta situación pero es que además yo creo que también las instalaciones pueden ser un, un elemento interesante para transformar ¿sí? un estadio en un estadio especializado en eventos más allá de tener una instalación yo sí ahora digo hemos construido otra ciudad, un edificio en el centro para 30.000 personas, pero vamos a usarlo 19 días al año, me dirán que estoy loco, me dirán que estoy loco, eso es un de fútbol. si no le sacas un aprovechamiento cotidiano, que es algo que está teniendo la industria, y eso es lo que está convirtiendo en elementos muy atractivos para fondos y otro tipo de inversores a este tipo de bueno, en nuestro sector ya, ya están entrando los fondos de inversión cada vez más. Aquí en Valladolid ya tenemos algún ejemplo de, de ellos. Eh, tenemos un ratio de penetración de, en la actividad física de, de instalaciones privadas de en torno al 15%. En otros países nos duplican, si de Europa nos duplican la ratio de penetración en pertenencia de clubes privados deportivos pues puede ser el 30 y 40 con lo cual hay capacidad para que vengan estos fondos de inversión aquí, como de hecho, recientemente van a haber dos instalaciones muy potentes que yo sepa, menos que tendrán más datos, y yo creo que es inevitable. Los que estamos ya localizados aquí a lo mejor lo vemos con cierto recelo, pensando que, que pueden ser empresas que, que vengan un poco con una eh, medida de low cost y que a lo mejor ofrezcan más, eh, más precio que calidad. Entonces, evidentemente, nosotros lo hemos concierto de pero creo que es inevitable. No es que dar un titular. No es un titular porque, claro, estáis trayendo tantísimas empresas de automoción, evidentemente consultoras de auditoría y tal, pues han... No sé, a que traer algo del deporte. A ver. <risa> bueno, eso... <risa> te, claro, te te a decir, eh, yo creo que eso lo que muestra es que, efectivamente, en realidad hay músculo. ¿no? Hay músculo para la atracción de inversión. Se está demostrando y yo creo que los próximos años en Valladolid van a ser determinantes eh, para la generación de empleo y de una economía muy positiva para la ciudad. Como decía, son varios los ejemplos que hay. Insisto, los próximos cuatro, cinco, seis años creo que Valladolid va a vivir un, no digo voy a decir un boom económico, que son frases que ya quedan muy, yeah. muy manidas, pero creo que son realmente esperanzadores. Por tanto, eso nos indica que nuestra ciudad es atractiva para la inversión. Pero yo también recojo un poco lo que decían los anteriores compañeros, ¿no? Todo eso tiene que tener un, un, un equilibrio en el respecto a la economía local, al comercio, a la empresa, a la PYME, a la empresa, a la empresa local y al empresario local también. Eh, porque en ocasiones ese tipo de, de, de inversiones, me refiero a lo de los fondos de inversión, pues tienen luego un futuro incierto. Por tanto, equilibremos la atracción de grandes empresas y fondos con el eh, respecto eh, a lo que es la economía local, tradicional que yo creo que realmente es la que tenemos en nuestro y haciendo en nuestro, de nuestro, de nuestro ¿Cuál de todas quieres que te conteste? Las... No, bueno, yo decía Alejandro, ¿no? el tema de los fondos de inversión evidentemente la parte más sentimental la parte que te toca más el corazón a los que somos de Valladolid y hacemos cosas por Valladolid porque creemos en en Valladolid y la gente de Valladolid pues hace que, que ojalá no, no, no hubiera que, que apelar a determinados fondos de inversión, pero es una realidad como apuntaba bien eh, David, es decir, están, están ahí, eh, una cosa es no querer vender y otra cosa es que en determinado momento te hagan una oferta eh, irrechazable y yo creo que lo que tiene que haber es un, una ciudad a todos los niveles, un poco en esa línea de lo que apuntaba ahora o hace un ratito, eh, Alberto, con una mesa de diálogo, una mesa donde estén eh, representados todos los colectivos que tienen algo que decir el deporte, que en alguna medida defienda de de un deporte, una actividad física, que también eh, apelaba antes eh, Ángel, eh, con una serie de, de, de condicionantes, con una serie de, de valores, con una, es decir, que no entre cualquier cosa en vice entre comillas, en la medida de lo posible, por supuesto, porque después a, al final tenemos que contar con que las personas son autónomas o consumen deporte o actividad física y, y, podrán, y podrán elegir y evidentemente eso está, eso está a la luz es si es, estamos en una economía libre de mercado y evidentemente cada uno puede, lo puede comprar yo simplemente por hacer otro apunte eh, al hilo de la economía y el, y el deporte tampoco hay que olvidar lo que tiene eh, relación con eh, los, eh, los congresos o los, o los eventos, no solo deportivos sino que tienen que ver con eh, la formación en el deporte Creo que además dentro de poco, en el mes de marzo, a finales de marzo, través de la Fundación se va a organizar un, un evento, vamos a decirlo así, socioeconómico, educativo formativo, que es el, el deporte que transforma. Y yo creo que es, una, que es una realidad, una realidad que transforma desde el punto de vista eh, eh, social. Y yo creo que también, eh, y esto sí que es una apelación también a las instituciones públicas, hoy es la Carta de los Reyes, eh, eh, Alberto Duranos. Eh, yo creo que también tenemos que defender eso, o sea, los eventos deportivos también, ¿vale? eh, eventos para la para actividad física también, pero también aquellos eventos que tengan que ver con la parte más eh, formativa, en lo que a nosotros nos, nos con, concierne, pero también que concierne a otros muchos eh, operadores en Madrid que pueden tener que, que aportar a todo eso. Genial. No sé si el, queréis hacer alguna pregunta al público, eh, porque yo tengo que ir acabando. Tengo muchas, ¿no? Tendría que preguntar sobre la digitalización, que es muy importante. Eh, ¿Qué estáis haciendo en este momento en vuestros pues, ámbitos de digitalización para poner en marcha todo el kit digital, por ejemplo? O el captar fans, nuevos fans, hacer marca digital de alguna forma en vuestras empresas. No voy a entrar ni lo voy a preguntar porque se nos ha ido el tiempo, pero lo que sí que quiero es una cosa. Quiero un titular de prensa. Queremos un titular de prensa. No sé si habrá medios de comunicación aquí ahora, pero cada uno tiene que hacer un titular de prensa de el impacto del... Deporte en de la economía de Valladolid. Te toca. Pues, no es un titular, ¿eh? No es un rollo, es un titular. Sí. Valladolid por organizará eh, la Final Four de Ascenso a Cebeste, porque la vamos a jugar. <risa> <risa> <risa> <risa> es un titular, es un titular. Y eso, ¿verdad? Están aquí los representantes de la Federación de Valladolid. Pues es un, es un evento deportivo que mueve, que mueve mucha gente y que tendría un retorno económico importante a nivel de, de marca de Valladolid. Ya has dicho el artículo completo, el titular. Siempre digo cosas vacías pero el deporte hace mejor ciudad a la ciudad y mejores personas <risa> a las personas. Ya está. ese es un titular. Bueno, pues yo soy periodista, no le <risa> <¿Te hay> oye, todo... <risa> <No hay> que... <risa> pero también hay que aportar ángel. ¿La actividad física es salud y el Ayuntamiento de Valladolid lo demostrará próximamente. Alberto. No, voy no, no, a no, es buen eh, Los próximos años serán determinantes para que Valladolid esté en cabeza del Deporte Nacional. Antonio. Eh, el deporte no solamente es actividad física, sino que alrededor de, del deporte hay otros, eh, otros aspectos que deben valorarse y donde realmente tiene mucho que, que decir. Verán que más que titulares son reflexiones y alguna petición, ¿no? Sí. <risa> bueno, yo creo que llegamos a nuestro fin, eh, sí que me gustaría... Yo he cogido palabras, palabras que nos reflexiones, ¿no? De lo que se ha dicho aquí. Hemos hablado de digitalización, aunque no hemos profundizado en ello, hemos hablado de talento, hemos hablado de formación, de deporte base, hemos hablado de riqueza, de pertenencia, de difusión, de plan estratégico, de misión, de visión, de desestacionalización, que lo he dicho bien, de territorio, de deporte, en la discapacidad, en las mujeres, en el movimiento femenino, elemento vertebrador, sedentarismo, actividad física, salud, política deportiva y transversalidad. En definitiva hemos hablado de emoción, pasión y valores, pero sobre todo de negocio. Y esta es un poco la idea que ha transmitido la cierva de Ori a través de su presidente y su secretario, general. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí.